Hola chichi, bienvenidos a otro promo y esta vez les traigo otro promo code Liverpool de la bufanda. La página de códigos te la voy a dejar en la página de códigos de descripción. Introduce el siguiente código que también te lo dejo en la descripción. Se llama le dan a Midi ra. O sea, esto va a reclamar, Espérate, dónde está el puntero? Le dan a reclamar y luego ah, va a reclamar y